you <laughs> La temática está en tantas cosas cotidianas que uno no se da cuenta. Lo lindo es que lo experimenten. Y esto fue maravilloso porque los chicos se engancharon. La idea era fomentar creatividad por parte de cada uno de ellos. La idea del proyecto era cómo podíamos ver aplicaciones de la matemática. Elegimos lo de los hologramas. Y lo juntamos para llevar algo que sea más interesante. Ahí empezamos a trabajar en forma digital. Lo que estuvimos trabajando fueron perímetros y superficies, O sea, estuvimos empezando a armar figuras planas. Y le ponen su nombre el curso y lo suben al drive, a la carpeta con su nombre, lo posible. Muy bien. Y una vez que teníamos todos esos trabajos, teníamos que empezar a aplicar el giro para darle una animación, generando un desfasaje de grados entre capa y capa. Esos dibujos vectorizados, digitalizados, los animamos generando pequeños GIF que rotaban teniendo en cuenta eh, como conceptos de ángulos y grados que veían en matemática. La imagen hay que copiarla cuatro veces y la particularidad es que dos de las imágenes van a estar reflejadas. Las simetrías eh, son básicamente cuatro dibujos espejados simétricamente que sirven para generar la ilusión óptica de un holograma cuando uno le pone un prisma o una pirámide sobre el dispositivo. ¿Ven? Capaz que es más simple, que se lo muestre así, pero ahí lo vamos a ir viendo paso a paso. Sí, selecciona la imagen. Y hay una opción que dice girar. Eh, no sé a cuánta distancia Está bien, es una opción. Y ahora, si en algún momento querés cambiar el tamaño de todos a la vez, puedes hacer así y que esa este chica todo junto y vas a girar, voltear horizontalmente. O sea, ¿es matemática? Sí. ¿Es tecnología? Sí. ¿Estás aplicando los conceptos? Sí. Desafíense, que eso es lo que yo les digo en matemáticas. Animate a hacerlo. Cuando ellos vean física, que vemos cómo se trabajan esas cosas, ahí se van a dar cuenta cómo se arman, ¿sí? Entonces, ver dónde se forma la imagen. Tuvimos una colaboración porque todos los eh, prismas o las pirámides, les ¿sí decir, las armaron los chicos de segundo quinta de la Escuela Técnica 16. Fue un trabajo en conjunto. El primer prisma lo hicieron ellos en el taller cortando con tapas de CD. Una vez que tenemos los prismas, y que teníamos preparadas todas las imágenes espejadas en el plano, que nos faltaba levantarlas. Presten atención que vamos a ver cómo, hacemos los, cómo visualizamos los hologramas. Vamos a tener que apoyar la compu así, acostada. Vamos a apoyar el triángulo holográfico sobre la compu. Entonces ahí tenemos una aplicación directa Superficies y perímetros, relacionándolo con tecnología de la representación. Lo llevamos al espacio. Lo elevamos desde la superficie inicial. Siempre la ponemos de tal modo que estaría mirando completamente al trabajo hecho, a la cara que nosotros pusimos en, en, el, en la base. ¿Quién quiere ver su holograma? muy bien, estos son los efectos ópticos si lo pones de frente, todos levantan porque toda la imagen se levanta en los rayos directos sobre esa posición ayudan mucho entre ellos. Eso usted, es muy lindo. Sí, sí, por eso te digo que es muy lindo. Yo lo vi eso. Hubo mucha compañía. Ellos tuvieron muchísima iniciativa y colaboración. En todo sentido. Eso me pareció muy lindo. ¿Te puedo ayudar? ¿Vale? ¿Tienes ¿Alguien necesita el prima para ver? ¿Este más chiquito? Ay, todos realmente trabajaron mucho, participaron. Lo que a mí me pareció como grandioso. La idea es que podamos crear nosotros, hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos, con el tiempo y alumnos de primero. Y lograron cosas maravillosas para mí. Por eso me encantó y el día que vimos cómo llegaron, uno mágico se emociona porque vos decís, realmente lo hicieron ellos, lo hicieron y les encantó.